Vuelve a jugar César Villaluz. El futbolista campeón del mundo sub-17 con la selección mexicana, César Villaluz, tendrá una nueva oportunidad en México, tras tres años de ausencia ahora con el Cancún FC de la Liga de Expansión MX. A pesar de que el mexicano estuvo registrado con Alebrijes de Oaxaca en el último semestre, el exjugador de Cruz Azul no tuvo actividad en ningún partido oficial con el equipo de la extinta Liga de Ascenso MX. Con el Deportivo San Pedro de Guatemala fue donde encontró mayor regularidad donde permaneció durante dos años hasta que terminó su estancia en agosto del año pasado. Villaluz jugará bajo la dirección técnica del Chaco Jiménez, quien fuera su compañero en su paso por Cruz Azul. Un ejemplo de que las palancas ayudan bastante. Está claro que el Chaco lo busca más por lástima que por su talento. Esperemos que demuestre lo contrario pero lo dudo. Soy la voz de la afición, suscríbete para más videos y dale like si te gustó el video.